Sí, mi nombre es Gerardo Barbosa y somos fabricantes de productos de cuero eh, por herencia familiar. Tenemos más de 25 años de eh, confeccionar productos de puro cuero. Claro, eh, en realidad este, eh, nosotros comenzamos con esto por la necesidad de tener eh, pues un ingreso complementario a lo que era nuestra economía, eh, que en ese entonces pues solamente era como un complemento. Luego pasó a ser una actividad ya eh, de ingreso principal en nuestro hogar y este, bueno, los, el cuero tiene la versatilidad, tiene la bondad de que se puede trabajar eh, de manera muy detallada y es un producto considerado fino de larga duración, eh, porque la villa que tiene es una villa básica, entonces eh, solo desabrocha, y puede poner, vamos a ver, cambiamos la hebilla. Solo de esa brocha. Y puede poner una hebilla que le va a dar mucha más presentación a la faja. Pero puede ser que ya tiene la faja con este sistema. Pero usted va para un evento eh, tal vez tipo de... No cambia nada más ahí, ve que fácil. Sí, sí, en realidad este, con la misma... Con la misma faja, usted puede tener pues, esa, esa facilidad. Ahora, tenemos también otro sistema de faja que ha gustado muchísimo, que es la faja ejecutiva. Una faja muy linda, muy fina. Tiene la particularidad de que la hebilla, perdón, la punta, entra por debajo. La billetera, este, en puro cuero, bien cortada, bien cosida, bien pegada, la tenemos a solo 6.000 colones. Nosotros trabajamos con los precios. Muy de... buen precio. Sí, precios de taller. Eh, tenemos en negro. Tenemos también en color natural. Tenemos un naturalito un poquito más clarito. Tenemos algunas eh, eh, con algún sistema de troquelado. Mm -hmm. Decoraditas que ha gustado muchísimo también. Y tenemos el café oscuro que me ha gustado mucho porque se puede usar tanto con ropa para las personas que son muy detallistas, se puede usar tanto con ropa de tonalidad para producto negro como para producto café porque no es ni tan negra ni es tan café.